Cuando realizamos una búsqueda de imágenes, lo habitual es que intentemos hacer una búsqueda de texto con alguna palabra que nos pueda llevar a la imagen que estamos buscando. Pero tenemos también la posibilidad de hacer una búsqueda por imágenes pulsando sobre el icono de la cámara, que nos va a permitir o bien pegar la URL de la imagen que estamos buscando, si la conocemos, o bien cargar una imagen desde nuestro equipo. Vamos a empezar por esta primera posibilidad. En este caso, tenemos una imagen que íbamos a utilizar para, una, para el fondo de una, de una diapositiva y es una imagen de muy escasa calidad porque tiene muy poco tamaño. Entonces queremos buscar, arrastramos la imagen, podíamos haberlo hecho buscando, examinando todo el disco, pero como ya la tenemos preparada, la arrastramos. Vemos que efectivamente la imagen es muy pequeña la ha encontrado, nos sugiere por la temática bifurcación de caminos, nos da imágenes similares y como es una imagen que existe ya en internet, nos muestra otras imágenes que vamos viendo ya que ya las hay de mayor tamaño. Incluso si vamos a la segunda página comprobamos que al final tenemos una imagen de 1600 x 1065 píxeles que será mucho más adecuada para conseguir un fondo para nuestra diapositiva. bien esta es una posibilidad. La otra posibilidad sería si eh, queremos conocer dónde se tomó una determinada foto. No siempre lo vamos a conseguir, pero en este caso tenemos una foto que está en nuestra computadora, no estaba en internet. Tiene un tamaño de 800x600, nos da como resultado de imágenes Plaza Mayor o City Nos da imágenes similares en las cuales comprobamos que efectivamente corresponden al mismo sitio, que es concretamente la fachada del ayuntamiento de la Plaza Mayor de Salamanca. Bien, y vamos a ver la tercera posibilidad. Tenemos una pestaña donde ya había pegado una dirección de una imagen que está en la web y buscamos, en este caso, a partir de esa dirección de la imagen. Se trata de una imagen del edificio Cábana, como es... Una imagen muy reconocible nos muestra información sobre el edificio, otras informaciones sobre edificios en Buenos Aires, la referencia al edificio acaban en la Wikipedia e imágenes similares, así como todas las páginas en las que se ha incluido la imagen que nosotros, por la que nosotros hemos consultado.